Hola, soy Javier Ortega Conde de Meta Universidad y voy a explicar cómo funciona nuestro estudio de grabación. En primer lugar, eh, la imagen se compone de tres partes. Eh, tenemos una imagen de fondo con los logos, eh, nuestro logo y el logo de la empresa o la universidad que imparte el curso. Luego está eh, la presentación o screencast donde eh, bueno, pues se ve lo, lo que está explicando la profesora o profesor y la ponemos a proporción 16-9 para que se adapte mejor a las pantallas actuales. Y por último está eh, el vídeo de la profesora o profesor, que da un toque más cercano, hace que se similar a una clase presencial y hay estudios que dicen que el 80% de, de la comunicación es no verbal. Entonces, por ejemplo, si ahora me dejáis de ver y solo me escucháis, pues quizás os doy cuenta o quizás sea inconsciente, pero la comunicación eh, pierde. Y para poder hacer esto de integrar al profesor dentro de toda la presentación y la imagen, lo que usamos es un croma verde o azul, que en este caso, como veréis ahora, pues es de color verde. Entonces ocurre que si usamos algo verde, la ropa verde o con los objeto una carpeta de color verde, y activamos el croma, veréis que como el fondo es blanco pues se ve el fondo. Eh, lo que hace el efecto croma es hace transparente todo lo que sea verde, de forma que se puede ver el fondo que hay detrás y eh, pues así queda mejor integrado. Después tenemos los elementos que tiene el docente. La profesora o profesor dispondrá de un televisor de alta definición con el que puede ver eh, la presentación, que lo tengo yo aquí delante, una mesa que le sirve como referencia de donde colocarse y también eh, en ella pues puede poner un teclado, un ratón, que permiten pues hacer otras cosas Entonces, yo por ejemplo aquí puedo navegar por internet y mostrar una página web o pues, abrir otra Ahora me lío con esto. Ahí está y por último tiene un mando de distancia que así, sin necesidad de ratón pues puede fácilmente pasar al atrás o alante de diapositiva. El profesor no necesita un conocimiento técnico porque para eso estamos nosotros. Entonces, él tiene que venir con su presentación preparada, impartirla y ya está. Y ya quedará el vídeo preparado para eh, llevárselo o quizás haya que hacer algún, puño, algún pequeño retoque, pero vamos, estará casi listo porque se graba directamente con, con todo este formato que estáis viendo ahora. Otros elementos... Eh, hay una cámara de vídeo obviamente que me está grabando el técnico está a los mandos de un rodador potente para poder eh, grabar el, el vídeo en tiempo real y tenemos una cortina para bloquear la luz solar porque en ese estudio pues, eh, nos entra luz y no queremos que varíe la luminosidad por eso también tenemos unas luces arriba que nos permiten tener una iluminación adecuada de forma que se eviten las sombras y que se vea todo correctamente y eso sería todo Muchas gracias por este vídeo y esperamos que os interese estas posibilidades que ofrece ese estudio.